he comido carne y también pescado lo confieso santo padre he sido travieso hoy he explorado selvas bosques poco espesos lo confieso también confieso haber sisado de algunas cuentas a que tuve acceso padre lo confieso bruto adquirido bienes heredados de encantadores jubilados yo vivo de eso Y al papá maldecir el oro y no me lo he tragado, lo confieso He visto a Efebos bruñendo ese oro, tal vez con exceso, lo confieso Confieso, Santo Padre, hecho de Dios mi opio Una herramienta que he usado bien en beneficio propio, lo confieso Y no solo eso Oh, Padre Santo, soy un desalmado Pero he salido absuelto en todos mis procesos, lo confieso Niños robados, desvío de fondos, especulación con...